Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Irema Curto Kennels de Presas Canarios, Tenerife, Canarias. Eh, hoy me he hecho una chuletita para no irme por las ramas. Normalmente no la hago, pero bueno, hoy sí. Hace muchos años eh, fui con unos amigos a una exposición internacional canina de Madrid que se celebraba en, en el parque del... En, ¿Cómo se llamaba? Parque del Retiro, ¿no? Eh, en la Casa de Campo, creo que se llamaba. Bueno, un recinto ferial enorme, con mucha asistencia canina, y deambulando por... viendo perros, deambulando por el recinto se acercó a mí a un, un señor al que yo no conocía y me dijo, mira Curto, eh, si quieres ganar dinero, eh, cría goldens Golden Retriever, eh, yo te los compro todos porque se venden como rosquillas. Y yo le dije, lo siento mucho, pero yo solamente me dedico a las razas, que me apasionan, que me gustan, que encuentro interesantes y seguí en lo mío con mis amigos ¿no? Bien. a este tipo de criadores normalmente se les llama o se dice que lo que tienen es una granja no un criadero de perros selectos con una finalidad de mejora eh, de la raza no, sino simplemente van en busca del, del dinero la raza les importa muy poco o nada Bien, a lo largo de los años, detractores míos, que siempre todo el mundo tenemos detractores, no es algo que yo me invente, todos tenemos detractores, enemigos, personas que nos simpatizan con nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, y en mi caso, pues más que... Tener que ver esa acusación con mi criadero es simplemente animadversión que tienen hacia uno. Pero bueno, yo lo siento mucho, nunca he hecho caso a esos comentarios. Se me ha acusado de que yo tengo una granja de perros. Bueno, eso es totalmente falso. O sea, lo que yo tengo no lo considero una granja de perros como quien tiene una granja de gallinas eh, por la producción de huevos para el consumo humano que no tengo nada en contra de ello, pero que, que esto es otra historia, ¿no? O de pollos de engorde, o de vacas de carne, eh, perdón, de reses de vacunas de carne, no, no es mi caso. Eh, el número de perros en un criadero, o tener un número considerable de perros, en mi caso, de la misma raza, y antes también del pastor alemán tenía tres o cuatro sementales importados de verdadera calidad de Alemania y perras de cría, hembras, tenía unas siete u ocho de media y eso me permitía mmm, cruzar distintas familias eh, de los distintos sementales con las perras yo iba barajando eh, esa genética de la forma que a mí mejor me parecía. Bien, con respecto al perro de presa canario, empecé con un macho y una hembra, de perros tipo presa, siempre digo yo, no los quiero llamar perro de presa canario, como si de una raza se tratara, como ya he manifestado en muchas ocasiones. Empecé con un macho y una hembra, sin conocimiento ninguno, y bueno, luego dejé a Tamay, una perra de de Bobby de Piba, que la crucé con Felo, y empecé pues con muy poquitos perros, pocos conocimientos y muy poca eh, instalación. En aquel entonces yo criaba mis perros, eh, mis poquitos perros, eh, en un corral detrás de la casa que teníamos alquilada en el pueblo Tamaimo y allí pues lo que me cabían eran siete u ocho perros, no más, y tenía una división en el corral en un lado tenía los, los perros de presa y en el otro, eh, pues, el Doberman y la pastora alemana y los podencos y vicencos. En fin, solía tener problemas con los machos, pero ya al poco tiempo, eh, dos, tres años, compré un terreno, un trozo de volcán detrás del grupo escolar de aproximadamente 3.000 metros y allí construí, ¿no? Hice las primeras perreras, porque aquello no se podía considerar una construcción, ni muchísimo menos. diez perreras de 3x4, eh, las divisiones estaban hechas con tela metálica, consistente, fuerte, inoxidable, y unas casetitas de 1,10 m de altura por un m cuadrado. O sea, eh, una cosa muy básica y mis medios no me permitían más. Bien. Ese, esos fueron mis inicios. Luego cuando me, me establezco ya aquí en esta finca, en La Esperanza, monto mis primeras 15 perreras de 2x4 y luego poco a poco, en medida, a la medida que yo podía, a la medida de mis posibilidades, seguí ampliando y en este momento se pueden ver las instalaciones porque están... En 3D, mi hijo lo hizo en 3D, le pareció interesante para que las personas que no visitan o no pueden visitar nuestro criadero porque viven en otros países eh, o en la península, pues lo pueden ver cuáles son las perreras que nosotros tenemos. Son 58 perreras, si no recuerdo mal. Bien, y ahí están a, alojados solamente perros de presa canarios. Hay unos 50 entre cachorros pequeños, medianos y grandes, adultos. Bien, en ningún momento esto se puede considerar una granja. Aquí hay distintas líneas de presas canarios. Eh, y algunos de los ejemplares, o bueno, en algunos de los ejemplares, eh, se coinciden tres líneas, dos líneas. Y así voy trabajando, como comenté en el último vídeo, que esto en realidad es una especie de continuación del vídeo anterior. Que no sé cómo habrá quedado el, el último vídeo, el anterior, porque no lo he visto. Tarda mucho en cargarse, según dice mi hijo. No sé si eh, estará bien, me imagino que sí. Bien, entonces, nada de granja. Mis perros son animales muy selectos de caderas, de bocas, aquí no hay ningún ejemplar que no tenga el certificado de Libris Place de Cadera en este momento y las bocas son con bocas completas, eh, la morfología en unos es mejor que en otros pero muy buena y el carácter maravilloso en todos ellos, unos tendrán pues, eh, más cualidades que otros, eso pasa con todas las razas yo he criado, he criado con pastores alemanes y la uniformidad racial existía, pero eh, hasta cierto punto hay distintas líneas y todos son pastores alemanes y unos me gustan más o me gustaban más que otros, ahora no tengo ninguno, y con los presas canarios pues ocurre lo mismo, unos me gustan más que otros, unos me gusta mucho el carácter, eh, la estructura, eh, y de otros me gustan más los aplomos y, y en fin, eh, no son calcados, no son productos industriales como no me canso de decir bien eh, sobre los años 80, o sea desde que empezamos no solamente yo, o más gente, ha seguido habiendo más gente ha decaído mucho, pues el presa canario se, pusa, se puso de moda nuestra actividad eh, pues hizo que se conociera más en todo el mundo, era una cosa nueva. Y bueno, como pasó con el cane corso, con el mastic napolitano, como pasó con el American Pitbull, como pasó con el American Stafford, eh, razas relativamente nuevas o nuevas. Y el Dogo Argentino no tuvo su momento, el Will Mastiff tuvo su momento, el el pastor alemán tuvo su momento y ha seguido gracias a la buena selección que han hecho los alemanes que luego se ha hecho extensivo esa selección a muchos países, sobre todo los occidentales, toda Europa y toda América, Japón también eh, bien, pues el perro de presa canario se puso de moda y la moda empezó a decaer con aquella orquestada política a través de todos los medios de perro peligroso junto con otras razas eh, y bueno, yo digo que ya la moda pasó pero casi que es positivo que las modas como vienen se van y ahí se ve la labor de los criadores y los que se quedan, pues siguen cuál ha sido mi caso y otros en Europa y en América las modas como vienen se van y queda la raza entonces eh, para consolidarse de verdad necesitan selección, selección y selección. No hay otra alternativa, lo vengo diciendo desde hace años, lo he dicho en estos vídeos, selección y más selección. Pero esa selección tiene que ir encaminada no solamente a una salud física, a una corrección morfológica, a unas bocas completas y correctas porque pueden tener todos los premolares y todos los incisivos, pero la mordida no ser la correcta. Por ejemplo, un ligero prognatismo no lo considero correcto. ¿Eh? Eh, mordida en tenaza o pinza sí es correcta, pero yo prefiero, y en algunos ejemplares míos es en pinza o tenaza, pero considero la más correcta porque no desgasta los incisivos al morder, es la mordida en tijera como puede ser en el, en el Doberman, en el pastor alemán, en Malinois y en tantas otras razas. ¿no? La inmensa mayoría son mordida en tijera y es la que yo prefiero y considero que debe, ser, debe seleccionarse eh, en el perro de presa canario. Bien, pues vuelvo a lo mismo. La selección tiene que ir encaminada a un fin. El pointer inglés, por ejemplo, su finalidad es la caza de aves, especializado en codornices, en perdices, en faisanes y otras aves. Los podencos canarios, los podencos ibicencos, los podencos andaluces, los podencos portugueses... Eh, la selección va encaminada a la caza principalmente de los conejos... El podenco andaluz, los pequeños sobre todo, también se utilizan en la caza de perdices y funcionan muy bien, muy bien, bien. Eh, el perro de presa canario, la finalidad tiene que ser la guarda y defensa de las propiedades de los seres humanos. Eso lo vengo diciendo desde el principio. Esa debe ser su función. Y en realidad, aparte de las peleas de perros de los años 20, 30, 40, 50, eh, eh, su función era la guardia y de la defensa de las propiedades, de las casas, de las fincas. Y en siglos pasados, lo mismo en Canarias, que fueron introducidos, yo sostengo esa tesis, y me parece que no hay quien la pueda rebatir, en Canarias el perro de presa se utilizaba y se puede ver en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas que están ahí, se pueden leer, algunos han sido transcritos en mi libro, en su momento y en mis artículos, eran para guardar las fincas, las casas en el campo y luego ya también en las ciudades, en los recintos industriales y como perros de matadero Hoy en día ya eso no se estila, el ganado vacuno se cría más bien estabulado o en recintos más o menos cerrados y en la, en la península ibérica sí se suele utilizar todavía el perro de presa eh, pues para el ganado vacuno en extensivo, lo mismo que el alano y también se hace pues se utiliza como para la caza del jabalí que yo lo recomiendo el perro de presa, cuando es ligero, no pesado y tenga temperamento, funciona muy bien en la península ibérica, funciona muy bien en Europa y funciona muy bien en toda América. Bien, pero lo fundamental es como perro de guarda y defensa. Hay quien lo utiliza, lo veo en internet, conozco a algunos de los adiestradores, que me parece muy bien lo utilizan pues como se podría utilizar eh, un pastoremán, un malinois o cualquier otro perro. ¿no? Pero fundamentalmente desde mi punto de vista, y ese es su futuro y puede ser un gran futuro, y espero que sea un gran futuro para el perro de presa canario, todo depende por supuesto, y está claro, que depende de la selección que hagamos. Si los perros los seleccionamos eh, por morfología, por salud física y por su función, por su función eh, para la guardia de la defensa, tiene mucho futuro. Eh, todo depende de nosotros, de lo que hagamos en Canarias, de cómo seleccionemos las hembras y los sementales, de lo que se haga en toda Europa, porque aquí he puesto yo, he eh, notado que el futuro del perro de presa canario, y lo dije hace muchos años ya, eh, no se centra solo en las Islas Canarias, sino en toda Europa y en toda América, donde hay más afición a los perros. En Europa y en América hay muchísima afición a los perros, en general. Y ahí está el futuro del perro de presa canario. Entonces, eh, si en mi criadero se seleccionan pensando en esos términos, y yo confío que eso siga así en, los, en algunos criadores también en Canarias y en Europa y en América está garantizado quiero referirme, quiero referirme a otras razas parecidas en según qué aspectos como ha sido o es el Mastín Napolitano, el Bullmastiff estas razas eh, en su principio, el bullmastiff, concretamente, era un perro que utilizaban los guardas forestales, según tengo leído, y se utilizó también y se sigue utilizando como perro de guarda para las propiedades. Pero eso ha pasado a un segundo plano. Son más bien perros de familia, eh, de compañía, y eso pues, ha hecho que declinara su crianza ¿no? eh, se crían menos, mucho menos por ejemplo, si no estoy equivocado el perro de presa canario se cría muchísimo más que el bullmastiff se cría mucho más que el fila brasileiro se cría más, mucho más que el mastín napolitano que ha decaído muchísimo porque han llevado una política nefasta de selección el cane corso también tuvo su momento, ha declinado mucho. Tengo relación con, con aficionados al cane corso, a criadores de cane corso, y la verdad es que no lo ven muy claro, eh, pero el problema está en la selección. Y la selección tiene que ir encaminada, ya digo, como perro de guarda, perros sanos, perros fuertes, con temperamento, inteligentes, eh, con capacidad para el movimiento, por eso yo siempre estoy hablando eh, y espero que no caiga en saco roto ese tipo de prédica. ¿eh? Eh, no criar perros de presa canarios grandes, de peso, eh, me los han pedido, me los siguen pidiendo algunas personas y yo soy muy reacio. Un perro de presa canario, macho o hembra, los machos 50, 55 kilos, máximo, máximo 60 kilos, siempre y cuando sea un perro funcional, que se pueda mover, que tenga buen temperamento, que sea valiente. Y en las hembras, si nos quedamos en un término medio de 40, 45 kilos, está muy bien, nada más. Así que... Ahí veo yo el futuro del perro de presa canario y todo depende de nosotros, los criadores en Canarias, de los criadores en Francia, en Alemania, en Holanda, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, Italia, que se han criado y se siguen criando, y todo América, desde Canadá, todos los estados de Norteamérica, de USA y de México hacia abajo hasta Argentina y Chile. Yo pienso que tiene un gran futuro, pero depende de nosotros, de nuestra afición, de nuestro buen hacer. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.